Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo con un vídeo más, un vídeo más, eh, muy épico porque en esta ocasión llega Jordi Maquiavelo. ¿Qué tal Jordi? Muy buenas, eh, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, ya he visto un poquito del formato y me parece la hostia. Sí. O sea, sí. me parece una idea cojonuda este formato. Gracias. Entonces entiendo que, que Jordi conoce las reglas y no hay que explicarlas, ¿no? Bueno, bueno, a ver, las reglas. Yo no tengo ni puta idea de las reglas. Yo me puse, o sea, yo sé lo que hay, lo que se hace, ¿no? Como que se genera una imagen con una descripción, pero no sé las reglas. Yo tampoco me las sé, cuéntalas. No te las sabes no, tú tampoco, no, Dani. No. Vale. Eh, bueno, a ver, las reglas. Eh, pues consiste en que metemos una sinosis en una IA sobre una película, esa IA genera un póster y los invitados pues tienen turnos para adivinar de qué película se trata. Así que bueno, para no perder la costumbre, eh, comienza el invitado, en este caso Jordi. ¡Vamos allá! Bueno, ¿qué tal? Muy bien. <ríe> eh, precioso. Parece una... Bueno, lo que estamos viendo parece una parodia eh, pornográfica de Shrek. Eh, muy chunga. Un poquito. De... Sí, de Cronenberg. O sea, parece como una cosa rara. Pero yo diría, que, yo diría que ese es Wreck. Por los elementos Oye, porque, en pantalla. Es que que detrás de la niña que se está clavando en el suelo. O sea, es que es. Eh, no, no quiero no, saber. Yo tampoco lo quiero saber. Bueno, esas no. Esas no. Bueno, efectivamente es Wreck. Las primeras son fáciles. De hecho, a ver, yo siempre digo que se pueden adivinar todas. Pero bueno. Venga, va. Eh, Dani. Venga, vamos allá. ¡Oh! Esto es. Eh, el gato bicéfalo con botas <risa> el... eh, bueno, es mitad gato mitad vaca con el gato con botas, ¿no? Porque... Eh, pero... sí, es el gato con botas bicéfalo el... lo que no tengo ni idea es el... el por qué lo ha generado así, pero bueno es, es un engénero gato siames si parece Sí, a veces. <risa> no sé, es como basket case o algo así Es un poquito turbio esto, sí En fin sí. Bueno Jordi, tu turno Vale Hostia eh, El limos, eh... lo, lo que ves en la cara así de, Eso es, es mierda de la IA pero... Sí, sí, vale, vale No, pero le da un toque, le da un toque a la cara eh, hombre, por el traje, por el color y por todo parece Thanos. Entonces, eh, tendría que ser o Endgame o Infinity War. Yo diría que Infinity War. Pues Infinity vale, War. Vale, vale. Bien, bien, bien. bien. Que Jordi sabe. Es que claro, Jordi. No... No, Por ahora muy sencillito. A ver, venga, a ver, venga. Hostia. Oh, espérate. Esto es Brad Pitt así de, de griego con su espada incandescente. ¿Esta cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Troya? Esta es. Troya, sí. Vale, vale. vale. Troya, troya, Troya. ¿Por qué lleva las espadas al rojo vivo? Aquí hay algún tipo de. ¿Y quién es el eh... señor bajito que está arrodillado frente a él? Sí, ¿Eh? que ¿Eh? está a una altura, a una altura complicada. Sí, sí. A ver, ahí va. oye, fijaos que Brad lleva… tiene pechotes. Está muy cachas. Sí, sí. Y la ropa, la ropa es como que. ¿Qué le pasa a la ropa? Eh, es como ropa de motero, motero griego. Sí, pero con túnica. Es como, soy motero, pero mira, se me levanta la túnica. Mira esta, Dale, bueno, bueno, <risa> y bueno. Mira bueno, este no, caballo dentro de la... Bueno. Venga, siguiente. Jordi... Hostias. Eh... Oh. A ver, vemos a una señora parece una señora, oh, parece un friki parece como el mítico meme del friki de cuánto cabrón el, el clásico eh, y ese parece parece George Constanza tío, el, de, el que está debajo de él eh, uf. a ver, película famosa famosa, eh mm. hostia puta aunque aparezcan dos personas, eh, no tienen por qué ser dos, ni, ni que se parezcan las caras. <risa> ni las letras tienen nada que ver. Eh, lo peor es que me, me... no sé, es como que... Parece Tiene como cierto aire lo... familiar, pero claro. ¿Te eh, algo, pero... Sí, ¿verdad? Eh, no sé, yo diría... es que claro, es muy chungo... Eh... Iba a decir solo en casa, pero pero claro, es que solo en casa eh, se ha comido muchos donuts solo en casa, o sea, no. Y, y ha crecido mal, igual es solo en casa 17. Eh... Hostia puta, qué peli es esta, tío. Eh... Eh... Hostia, espérate. <ríe> espérate. Tiempo, tiempo, eh, tiempo, venido, tiempo. Se me, cabeza, se me ha venido una a la cabeza. Eh, sobre todo por lo que he visto ahí abajo. Ahí pone Eone Stone. Vale. No te fíes ¿Puede, de ser una pelicua... Puede ser una película de Oliver Stone. No tiene nada que ver con Oliver <risa> <No>. Stone. <risa> vale, vale, mierda, pues ya lo descarto. Porque había pensado en. Bueno, tiene que ser decir... un de... ¿Tiempo? tiempo. y A ver. Pues que... a ver. Eh... Pff, es que, hostia puta, no se la puta cabeza. Eh. Esta abuela es un peligro. No, es esta abuela es un peligro. ¿Dani? Puta idea, tío. Es como, como un gordo saliendo de la cabeza de un calvo. Es que... O sea, es que es como un calvo... Como un calvo y como un loco gritándole en la cabeza en plan... Estás loco. Voy a decir el resplandor. Eh, no es el resplandor. Y bueno, voy a desvelarla porque... Sí, esto... ¡Ah! qué ¡Ah! pues, puta vida! Hostia, vale, pues vale. es verdad, o sea... Claro, o sea, se parece a Brendan Fraser el de arriba en The Whale Pero le falta el pelo moreno, claro Es que me, me, me, ha, me ha distraído el, el pelo rubio porque le ha puesto el pelo rubio? Aquí no te fíes de la guía, fíjate las manos y todo Y pues, un desastre Y luego George, George Constanza me ha... Me, me ha distraído muchísimo Y abajo... Venga, dale, Pepi Venga, Dani Siguiente no, Joder, vale eh, eh, A ver, ¿es, ¿es Jack Nicholson? Está claro Jack Tor- Ya será Jack Torrance Vale, esto Esto sí es el resplandor Esto pues... Sí, tiene es tiene como resplandor. un hacha Así en la cara Hostia, qué guapa la cara de Jack Nicholson Aquí, ¿no? Sí, sí, hasta sí Pero las pistas han sido las letras Más que... Sí El, el men Jack Tor- El men Hostia, <ríe> el men El men-man El men-man man man. <ríe> <ríe> Te traduce el men, el man. Esta jodida, ¿eh? Yo creo que posiblemente la más difícil de todas. Encuentros en la tercera fase. No. No. No. No. No. No. no. Interestelar. No. Ah, la guerra de los mundos. No. No. no. Ah, a ver. A ver. ¿Queréis resolverla ¿Eh? entre los ¿Es dos? ¿Es espacial? ¿o? ¿Es espacial? Sí, es ¿Cómo? espacial. A ver, a ver, yo, yo, yo, creo, yo creo que sí, pero es que el, el, el cohete es rarísimo, ¿no? Es como parece una torre de pisa. Eh, qué cosa tío, más extraña. No estaba, estaba muy bien tirada la de encuentros en la tercera fase por aquello de la cúpula del circo y tal, pero. Sí, no, y también por el. Un poco por el aspecto, ¿no? Visual del póster se parece ¿Payasos mucho. Payasos asesinos. Mm, no. <risa> From outer space. <risa> <risa> eh, Lo que ah, ha recreado. Este, este puede ser. Puede ser. Puede ser... Eh, passengers No, la pista que os voy a dar Que aunque ya no puntúe vale. eh, Lo del centro No es una torre y no es una nave espacial Es un monolito ¿Ostia, un ¿2001? 2001, 2001. Hostia, Me Venga. cago en mi puta vida, tío Eso no es un monolito, que me di cuenta <risa> Eso Parece o sea. más Eso un árbol un de puro. Navidad Que, que, es que un, un monolito Es un puro encendido, es un puro encendido al revés O sea que... <risa> Hostia Sí, es pues, Dani Sí, sí, sí Venga, dale. Vale mm. eh, Dark mm. at Victical further Vale, a ver Jolín A ver Es una chica Y un señor Con cara blanca A ver eh, Dark I, Esto no es nada A ver se, Me voy a ir a la fácil Me voy a ir a la noche de Halloween No es noche de Halloween eh, Sé lo que hicisteis el último verano no es sé lo que hicisteis el último verano. Mm. Eh, ah, uh, uh, uh, uh, el silencio de los corderos. Ah. Silencio de los corderos. Sí. Ah, pero me he equivocado en la primera entonces. Sí, no cuesta, sí, ¿no? no vale, no puntúa. <risa> Ay, bueno. Ah, mierda. Bueno, Dios estaba leo. ahí. El puto Aníbal, tío, el puto Aníbal. Y la otra Listo, lleva una pistola, sí. la otra lleva una pistola, me cago sí, en la puta, Sí, tío. sí. Era más sencillo de lo que pensaba. Ay. Bueno. Eh, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Jordi, tu turno. Vale, es una bélica, sí, claramente. Eh, ¿Todo lo que me hacen gracia las caras. Sí, de sí. los personajes. No <risa> se y... parece ni uno. Aviso. Ni uno? sí. Eh, vale, y hay, hay una mujer ahí. Uh, World War Movie Palace Interesante eh, A ver Tiene que ser de una de las guerras mundiales Yo diría Que uf, me cago en la hostia Salvar al soldado Ryan No es salvar al soldado Ryan Dani Yo teniendo en cuenta que hay chicas Diría malditos bastardos Malditos bastardos. Sí. ¡Ana! ¡Ah! La puta madre. <risa> Bien jugado. Esa es Shoshana. <risa> Según la IA. Según, Según la IA sí. es la muchacha. Bueno, eh. Dani. Venga, dale. ¡Buf! ¡Ay, Dios! No me va a salir el nombre. Jolín, este tío barbudo con el pelo largo. Madre mía. Ah. Uf, con estas señoras con la cara así. No, no me va a salir el nombre ni en broma. Wilty Runner. No tiene nada Vultir que ver, ¿vale? Wilty Yo creo que lo sé. Um, no lo sé. Voy a decir. Um... La lista de Sindler. No, no. Es por no, es la lista no, de... no me sale el nombre de Sindler. rebote. Pero... Vale, eh. yo creo que yo creo que claramente es el personaje de Car Russell en los odiosos 8. Pues sí. Vale. No me salía Carr no Russell. Jolín. Bueno, pues. Está la cosa casi igualada. Va 3-4. <coughs> va Dani ganando de una. Y le toca a Jordi. Vienen las dos últimas. Oh, Atención. Right. Venga, va. creo que es muy fácil, ¿no? El, el lobo de Wall Street. <risa> Fijaos que ha cogido la misma cara de alguien que no se parece a DiCaprio Y lo Me ha repetido, parece, pero. Parece como Kevin Bacon, ¿no? El lobo de Wall Street, si Kevin Bacon lo interpretara. Es, es muy Uy, raro, pero... Demasiado pasado de. ¿Cómo se llamaban las pastillas que tomaban? Eh... En la última escena que se metían ahí. En la escena de, la, de las espinacas. Las pastillas viejas, no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenían un nombre en concreto. Bueno, a ver, desempate. Bueno, ¿Desempate, ver, Dani ojo, eh. o no? La tensión, la tensión. Bueno, Dani, es tu turno. Venga, va. Si no aciertas, pues, y dependiendo del rebote de Jordi, pues, muerte súbita. Vamos a ver. Me cago en la leche, que no me es el nombre. Joder, ¿cómo se llama? La que está solo en el monte, coño. No, venga, el aviador. Eh, ¿Cuál es la que dices que está en el solo en el monte, el aviador? No, no, la que, no en la que está solo en el monte es... Joder, la del oso. Eh, no es la del oso y no es el aviador, así no, que rebote. No. ¿Me la has regalado, ¿Fraún? Es que no me, sal, no me sale el nombre, no. <risa> eh, ¿One Super time in Hollywood? Fíjate las letras, Dani nah. Pone ahí Hollywood Pues... Jordi ha remontado hostia, Y se la, pone, cosa queda... se la cosa queda... No, no, ya ha terminado 5-4 5-4 no. Ay, la hostia! Ah, o sea, he, he remontado en esta Hostia, yo pensaba que nos metíamos a muerte súbita Nada, <ríe> nada Iba nada. a fallar la aposta Hostia, tío pero esta Zaraunte ¿No? esta te fuiste, ¿eh? Te fuiste, pues, me, ha mucho, me ha ido mucho, me ha ido mucho. Me ha ido a la que era en blanco y negro, pero no me acuerdo nada. Nada, se me ha ido. Ha sido lo de... Bueno, también, si ves esto, parece un poco el Gran Gatsby también, ¿eh? Ah. Bueno, chicos, pues este ha sido el resultado. Eh, a ver, 5-4 para Jordi. Y, bueno, el... Como viene siendo regla habitual, eh, el perdedor despide el vídeo, pero es que Dani lleva varios vídeos seguidos despedidos, así que, bueno, pues que despida esta vez Jordi. Sí, sí, yo estoy, llevo una rachita que, en fin, me las ponen muy difíciles. ¿Qui ¿Quién conoce las pelis de Tarantino, Pini, por favor? <risa> es que además es trampa, ¿eh? porque yo el último vídeo que he hecho es de Tarantino, o sea, ya las tenía muy frescas todas. Claro, claro, las tenía frescas. O sea, no... he, venido he venido condicionado. <risa> Bueno, pues venga, despide tú, Jordi, te cedo el honor Vale, bueno, pues nada No, eh, no, gente no del cualquiera canal, ¿no? puede despedir un vídeo del canal random eh. No, no, no, o sea Lo, lo apuntaré en mi currículum, en logros eh. En logros y aptitudes Bueno, gente del canal random Muchas gracias por llegar hasta aquí Ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle like al vídeo Suscribíos, si no suscribís Voy a ir a vuestra casa y acabaré con vosotros Que lo sepáis, soy la horca Y nada, muchas gracias por la invitación eh, Siempre es un placer y bueno, si volvéis a hacer otra de estas, eh, me apunto a una segunda edición, eh, que me mola mucho el minijuego. Está muy chulo. Y os felicito también por el formato y, y por la caña que le estéis metiendo al canal. Venga, muchas gracias y Jordi. pasas por el canal de Jordi y estas cosas también, ¿vale? Que, por supuesto, pues, aquí todo el mundo a suscribirse. Pues nada chicos, venga, hasta luego. chao Chao. chao.